Explosiva. Sí. Wow, claro. <tose> Chute <tose> de adrenalina. Socorro, Smoker. ¿Qué? Me pilló el Smoker. <susurra> Además de esas casas. Voy a cargar. Vómito de boomer. Pillo jota. Cargando. Un desestabilador. Cargando. Cargando. cargando. Pillo lanza granadas. ¡Un machete! ¡Hora de cocinar sopa de zombies. ¡Toma ya, niña de la granada! ¡Arga! ¡Arga! ¡Arga! ¡No veo! algo aquí! George. George. Muy bien, Coach. Cargando. ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Balas explosivas! ¡Van balas explosivas! Sí. Muy bien. Pues sí. Bate de cricket, cargando munición incendiaria, cargando. cargando. A ¡Vamos a quemar cosas! Es hora de incendiar. ¿Quién se apunta? Si hay alguien que pueda sobrevivir a esto, tiene que ser gente que viva en estas condiciones. Get good. ¡Chute de adrenalina! Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¿Cargando? ¡Chute de adrenalina! Prohibido nadar con los cocodrilos. Hay que traer los... aquí ese barco. ¡No hay que ¿Sí, Dame un segundo, me acuerdo. ¡Vamos, mueve el culo! Espero que haya sido una accidente. Chavales, quietos, me curo. Debo curarme. No sé si nada. Pues Buah. Si ¡Te le un de te ayuda, tío! ¡Dios mío! ¡Ya me aburro como una ostra! Déjame de aquí! ¡Dios! ¡No vais a ir a dejarme aquí tan solo! ¡Pues ya mal! ¡Algo de ayuda! ¿Qué ¡Sigamos! ¡No me voy okay ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Un machete! No puedo estar pasando, no puedo estar pasando, no puedo. Dejadme al rescate a ¡Carga! ¿Una botella de vómito? ¡Balas incendiarias! ¡Pistolas! ¡Y ya todos munición incendiaria! Yeah. Las. ¡Estoy cargando. Debería buscar un botiquín. Y yo píldoras. las cofetas, es fría! Estás muy mal, para. Oh sí, oh uh, sí, sí. sí. te pasaría nada. Gracias, Ron. ¡Atréctanos! ¡Un absurdo, Y un martesina de quien no va a pedir. ¡Ahora ¡Chupaos esas cabrones balbuceantes! Ya no aguanto más. No aguantar más. Deja que te cure como un buen amigo. ¿Alguien lleva repelente de insectos? ¿Sabes qué puedes hacer? Ponerte hasta arriba de barro. Que de eso tenemos de sobra. ¿A punto? ¡Claro! Sí. ¿Sí?